Hola a todos aquí Somarictor2010, sé que los primeros vídeos de un youtuber debe ser algo de un videojuego o tutorial, pero no es por hacerlos reír, pero hago este video para que se unan a mi server de discord en donde unos días, o incluso hoy voy a enviar un formulario para quien quiera contribuir en los videos, y por eso la razón de que no quería hacerlos reír, pero no sé editar bueno eso era todo, ahora disfruten el gameplay, adiós. Huh? ¡Ah! Huh? What? <gasps> Ah! <laughs>